Yo. Stop, stop, stop, stop. Yo, yo. Que no hay manera, nada es lo que espera yo, las penas, luchar merece la pena El pasado quema, que que hielan mucho es la buena y los pocos que están en la mala serán los que te quieran. Momentos que llegan, días que se van. La gente dice frena y quiero más velocidad. Si tu mierda no suena de lo mío, no tienes que hablar mal. No soluciono mis problemas, no te puedo aconsejar. Ya me enliste la línea que separa el bien del mal. Me estuve muriendo de seis, me dieron sal. Dicen que no tienen nada que perder, ni se lo van a imaginar. Ya verás como me reiré cuando pierdas la libertad. Tengo el mundo a mis pies. Pero solo si yo quiero, ya te darás cuenta que en esta vida no todo es el dinero Ya no di la cara por cualquiera, no todos son sinceros Cuida de quien te cuida, la familia es lo primero ah, ah, la familia es lo primero, madam Todo La familia es lo primero <risa> <risa> <risa> En <es> <risa> <risa> <risa> la, la ambición lo que sigue en es esta mierda Recuerda, <risa> tus puertas están abiertas No porque las abras, sino porque las llaves <risa> están <risa> puestas hecha bien los cables y no te salgas de la recha. Apenas tu rollo de tesa, las cartas en la mesa, menos autotune, más escucha comparsa. Miro en las dehesa y echas en la espalda. la fuerza del Ribe con calidad del Barça. Quiere mucha masa, no sé pa' qué reza. Ya no sé qué pasa, lo tuyo es riqueza, los míos de plaza es pa que te entere que es he bombo y caja. <risa> Con sutileza, con la elegancia y la paciencia justa, para hacer las cosas como a mí me gusta, que no me asusta. Cuando dicen que esto se vira en mi contra, no temo a la muerte ni a la vida mayor o así. Seguimos luchando codo con codo. Si eres de los que hablan demasiado, que sea dentro el coro, yo a mi rollo, a mi negocio y eso de intentar hacer la paz con mis males. Si no te atiendo, no te rayes. Ahora todo diferente, para mí no importa. A mi grupo no lo insulta, mi dios a partir de ahora ya ves. Mano, una hoja de papel es al dios al que rezamos la ambición lo corrompió la avaricia rompió el saco, saco, saco, saco. Por, por eso, eso me, dan me dan asco asco asco por sí. eso me dan asco Por a un dios en tu asco es de puta, de puta? Oh. si faltáis el respeto a la dieta. estoy seguro de que tú vas a caer por haberla cagado Suelta falsa shit en varios barrios me lo comunicaron. Mis hermanos están por todos lados. Ya sé que vas diciendo por ahí. Tú nada lo que sabes es mentir. Preocupate por ti, déjanos a los demás. Deja de criticar, acepto la verdad. A darle marcha atrás Es imposible, mejor sal acá Queda bastante claro que tú no eres real no Esto eres. no es un juego, aquí no valen las trampas esperas poca chancla Ya es hora de que dejes de manchar nuestra cultura Sal por patas, el tiempo pone cada uno en su lugar Y tú serás el primero que caerás Caerás, caerás, caerás, caerás. caerás. Muerto, Y defendiendo lo nuestro siempre Y defendiendo siempre. mi rap Defender mi persona, no busco nada más Defendiendo mi puesto, defendiendo mi lugar Y haciendo lo nuestro, sin pensar en nadie más Una mierda, puro hardcore Acosta la boca has buscado, te quedarás solo Estás del barrio, de barrio THC, hijo de puta